50, la información continúa. De hecho, ya vamos a pasar con otro de los temas que sí. lo hemos mencionado y adelantado hace un ratito con Álvaro Mejuto, que hablábamos hoy tempranito, porque ya está en comunicación telefónica Rita, que es tía de Facundo Ferreira, víctima de Gatillo Fácil. Con ella vamos a hablar porque la Corte Suprema de Tucumán anuló la condena a policías que mataron a Facundo para poder tener más detalles sobre este fallo polémico, es que le vamos a dar la bienvenida a Rita. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, me llamo Rita Ferreira. Rita, muchísimas gracias por estar estos minutitos con nosotros para poder contarnos sobre esta situación que pasó y que la verdad que desorientó bastante. Sí, la verdad, para mí todo esto es política. No sé qué buscan, tienen toda su prueba, lo, lo que le hicieron a Facundo, no no entendemos por qué este fallo, no lo entendemos ni nosotros tampoco. Esperábamos otra cosa, nosotros que digan que queden firmes, que paguen los asesinos Monte de Oca y días casi de que paguen que lo que le han hecho a Facundo, pues Tenía 12 años Facundo. En la versión que ahora reflotaron o intentaron reflotar, que se habla de un enfrentamiento contanos qué es lo que pasó en principio lo que pasó puntualmente y cuál es la versión que ahora quieren instalar sí, bueno, eso eh, digamos lo que saben todos es que ellos lo mataron por la espalda a Facundo él, él, él se, se ha ido a la pica como cualquier niño que pueda tener una travesura y apareció dos asesinos y lo mataron por espalda, yo siempre decía que la policía lo va a cuidar lo cuida a los ciudadanos, pero la policía lo terminó de matar un, un tiro en la nuca a Facundo sí. y ahora yo aquí otra versión que, que tenía una arma, han salido con tanta mentira que gracias a Dios ha a la luz, pero ahora no sé qué lo que pasa, digamos, la justicia, por qué... Ha tomado esta decisión de, de, volver, sí, de volver a volver otro juicio, lo queremos. Lo queremos porque yo quiero que se haga justicia por él. Que pase un asesino. O sea que, que también la idea es hacer un nuevo juicio. Sí, quieren volver a hacer un nuevo juicio. Y en cuanto a, a testigos, ¿qué es lo que se puede sumar? Eh, va a volver todo digamos otra vez, no no no es, es realmente es más que polémico no sí. frente a la a la situación ustedes como familia tienen apoyo, están representados por algún abogado, ¿cómo vienen trabajando y llevando adelante todo esto? sí gracias a Dios tenemos un abogado que es el doctor Garmendia, él lo está apoyando de el primer momento Gracias a Dios, él está en la lucha con nosotros y bueno, vamos a seguir luchando vamos a luchar hasta que sea el otro juicio como ellos quieren que se haga el juicio, teniendo todas las pruebas no entendemos no entendemos la verdad, estamos destrozados Bueno, para que la gente entienda cuando se cuando hicieron el test a González Montes de Oca no tenía encima eh, daba positivo en cocaína y alcohol cuando ocurre el hecho Sí, porque ha al mes que lo mató a Facundo Él andaba arrebatando Andaba, era motochorro Y una vergüenza, digamos Para mí, una vergüenza para la policía Que ande con la placa y diga que él le quería pillar al ladrón siendo uh -huh. que a él le han pillado con la cartera de la señora Y la señora se presenta en tribunales con nosotros Y le decía que hasta ella no podía creer Y no creía que era él el asesino de Facundo también Terrible Terrible, terrible. Yo, yo, yo sí digo, con la mano en el corazón, nosotros no queremos plata, nosotros queremos la justicia de él. Si el Estado no quiere pagar, digamos, que paguen lo que ellos han hecho, yo quiero que ellos paguen lo que lo mató a Facundo. Yo no quiero plata, no queremos plata, nosotros queremos justicia por él, justicia. No me da vergüenza de decirlo, no queremos plata, queremos justicia por Facundo. ¿Va a haber alguna alguna marcha? Eh, cómo, ¿Cómo se van a mostrar ustedes con respecto a lo que ha pasado? Mañana nosotros tenemos una marcha, gracias a Dios. Ya hay muchas organizaciones que lo van a apoyar, así que va a ser una marcha movida, grande. Y, y vamos a, vamos todos a tribunal de mañana a las nueve y media. Bien, bien. La lucha de Facundo. Y no a para hasta que ellos paguen, que paguen lo que ellos le han hecho a Facundo. Facundo Ferreira tenía 12 años Un nene Una criatura. Sí, la verdad La verdad quedamos Destrozados hasta ahora Estamos destrozados, digamos, del primer momento Lo que le ha pasado a Facundo ha vuelto todo otra vez Yo sé que el dolor de nosotros no se va Y nunca, pero lo que le ha pasado a, Lo que ha pasado ahora, digamos De la corte, es el tema, lo que hacen No lo no entendemos No entendemos qué justicia hay en Tucumán Rita, a partir de este hecho lamentable empezaron a ponerse en contacto otros familiares también que, que han tenido algún caso de gatillo fácil y que son víctimas, familias víctimas de, de gatillo fácil de esta situación, pudieron encontrar digamos, esa empatía en, en otros familiares Sí, están destrozados todos porque eh, como lo vuelvo a repetir, muchas pruebas y, y del principio había justicia y de Ana Real le ha quedado en nada también tenemos una compañera también que ha nacido hace dos meses tres meses también lo ha liberado a los dos a los dos asesinos de su hijo y ahora nosotros con Facundo falta que lo liberen a ellos no ellos ellos tenían toda su prueba se ve todo en los videos le han plantado armas todo por qué quieren darle la libertad a tu asesino son un asesino y Facundo tenía 12 años ...doce años, le terminó toda su juventud y su vida... se vivió la vida día a día... han destrozado la vida a nosotros de que lo han matado a él... ...no tenemos vida nosotros... La corte anuló entonces la sentencia de condena a estos policías... Eh, Marcadas vos que se quiere volver a hacer un juicio de foja cero... ...recordemos que la condena eh, había sido sentencia por el asesinato de, de Facu... Eh, Nicolás González Montes de Oca y Mauro Díaz Cáceres fueron encontrados culpables de homicidio agravado por el ejercicio abusivo de función de miembros de la fuerza de seguridad recibieron la condena de prisión perpetua, por eso eh, llama poderosamente la atención esta vuelta atrás ¿no? no de ¿Qué todo. pasó en el medio? ¿Cómo pasa? se los comunican ¿Cómo se los comunican a, a esta decisión y, y esta, este fallo? porque nosotros siempre vamos a preguntar en la corte que cómo iba digamos la causa que queríamos que, que quede firme como familiar y, y porque queríamos digamos que sea justicia por Facundo y hace dos semanas fuimos y desde que faltaba un solo fue digamos para que ya quede la sentencia firme para votar un sí o un no y, y no ha pasado digamos ahora ha pasado esta semana que fue ahora, ahora, ahora nomás dicen no ya vuelve todo porque digamos vuelve toda la Corte suprema no ha dado lugar digamos a a la casación algo así, le ha dado lugar a la casación no a la libertad de ellos sino a la casación mm. y nosotros por ahí no se no no se explicamos esto porque jamás en la vida hemos andado en esto me entiendes claro. y luego, pero con el abogado y el abogado dice que, que que ellos quieren volver a hacer otro juicio Rita con recién también lo decías y en otras entrevistas también lo dijiste vos y, y también toda la familia que acá no se quiere plata, se quiere justicia, que que es el pedido también que acompaña la la sociedad. Esto que que remarcás de que no se quiere plata, hubo algún ofrecimiento en el medio, hubo se hablaba de una un panadería, inter... ¿no? En su momento era eso, ¿qué, en ¿qué quedó, qué pasó? Eh, el gobierno, una vuelta lo ha llamado a nosotros a la casa de eh, Mansur, lo ha llamado a la casa del gobierno a nosotros diciendo que él iba a dar casa que le iba a dar panadería lo iba a dar de todo pero que nosotros dejemos ya ahí, si nosotros no queremos panadería porque Facundo nos valía un kilo de pan, no queremos una casa porque somos humildes y vivimos mi mamá no me, no, no no lo digo con vergüenza, no tengo vergüenza mi mamá lo ha criado a nosotros lavando ropa y voy a seguir diciendo eso, no tengo vergüenza de mi mamá y vivimos como vivimos, pero queremos justicia por Facundo, no queremos casa, no queremos nada, queremos que se haga justicia por él. Bueno, mañana nueve y media de la mañana entonces van a estar en tribunales. Sí, y ahora, ahora el 8 de marzo se hace cinco años de la muerte de Facundo. Mm. Cinco años y ocho meses. Rita, nosotros te agradecemos estos minutitos. Te agradecemos también la fortaleza, la entereza sí. para poder tener y llevar adelante este este relato. Contás con nosotros, el granito de arena nuestro siempre pasa a ser la, la difusión. Y te mandamos un abrazo muy, muy, muy muy fuerte, tanto para vos como para toda tu familia. No, gracias. Siempre agradecida con todos ustedes también, que lo apoyen y que queremos justicia. Que ustedes lo ayuden a también, digamos, que se haga justicia por facultad. Gracias, Rita. Es nuestro pedido también, que sea justicia. Gracias. Muchas gracias, que Dios lo bendiga.